Mamás, papás, soy Silvana Ricciardi. Me dedico a cuidar y educar bebés, niños y niñas. Me encanta estimular la psicomotricidad a través de juegos, música y estimular su imaginación. Aporto tranquilidad y confianza de que vuestros hijos y hijas estarán en buenas manos. Esto en mí empezó como una vocación. Los demás me decían: Silvana, esto se te da muy bien, ¿por qué no te dedicas a esto? Bueno, soy cuidadosa, cumplidora, cariñosa con los niños, que me encantan. Y tengo cinco años de experiencia, ahora es mi profesión. A mes a mes para mis conocimientos bach fe al curso de monitora infantil de Yeura y al de premis auxilios. Si me necesitas podéis contactar conmigo a través del correo electrónico silvanaricciardi.com Mi teléfono de contacto es 600 454 603 y además puedo aportar referencias de familias con las que he trabajado para que mayor tranquilidad. Muchas gracias.